Buenos días, desde Castellón. Son las 8, mi hora de desayunar. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina diaria, mi entrenamiento, eh, un poco lo que como, cómo me organizo el trabajo. Y la verdad es que yo soy un chico muy de rutina, pero como sabéis viajo un montón y no tengo rutina real hasta que no vuelvo a mi casa y puedo estar más o menos tranquilo. Me despierto normalmente a las 7 y media, a no ser que haya olas. Si hay olas, me despierto al amanecer para no quemarme con el sol. Y la verdad es que normalmente para desayunar me hago avena con dátiles, lino molido, frutas del bosque rollaránanos y plátano. Pero hoy me apetecía mucho un poco de granola. Y también tengo un bol de fruta que para hoy van a ser fresas. Es mi fruta favorita. Voy a desayunar y nos vemos luego. Ahora viene la parte más aburrida de mi rutina Es lo que hago todos los días Toca trabajar frente al ordenador Hoy en concreto tengo que preparar un shooting para unos hoteles Que vamos a grabar en Berlín, Alex y yo Y esto seguramente me tome prácticamente toda la mañana Me voy a poner manos a la obra Ahora antes de entrenar unos garbancitos eh, los preparo yo en una olla express porque no me gusta comprarlos de bote porque tienen muchísima sal y aparte no están tan buenos como estos así que os voy a enseñar cuál es mi técnica para preparar garbanzos y no perder tiempo y ahí está esto es lo mejor del mundo, le pongo el temporizador a 62 minutos y sé que cuando vuelva estará listo. Ya no me tengo que preocupar más por los galonzos. A veces me gusta cocinar, pero normalmente intento hacerlo todo bastante rápido. ¿Qué pasa, camarada? Buenas, Juan. Juan ha venido a por mí, vamos a ir a entrenar. Esa es mi perrita Rita, que está bastante loca, la verdad. su primera aparición en cámara, ¿eh? ¿Mm? Oh, qué bonito, Juan, y yo hago eso con mi perro. ¿Qué, vamos a entrenar? Vamos a entrenar, vamos a darle duro. Vamos, chavales. Vamos a darle cañita. O sea, ¿Va a ser eh, sí. rutina de tu día o qué? Va a ser rutina de mi día, efectivamente. Y Juan. todos los días entreno. Os digo la verdad, normalmente entreno en estas anillas de aquí, pero hoy nos vamos al gimnasio. ¿Por qué no? El carro de Juan. Barilavox. El mejor en castellón Hola, muy buenas, nos han contratado para venir a dar unas clases particulares ¿Eres el alumno? Veo que a la hora de comer no viene nadie, tío pues Estamos bueno, ¿eh? El carnívoro que nos ganó en el vlog Los reales se acordarán del vlog de veganos versus carnívoros Y este cabrón nos reventó Todo gracias a la piña, tío, que se come Me he dado cuenta de que no hay gente porque aquí son las fiestas de la magdalena Que es el equivalente de las fallas en castellón Y aparte es la hora de comer, bueno, casi la hora de comer Pero nos viene el lujo para grabar ¿Por qué vamos a empezar, Juanito? Pues vamos a empezar con unas pequeñas muscle ups. No la... A ver si me salen ya Seguro que hace 10 el cabrón Esto no los he contado 5, creo 6 7 8 9 Creo que he contado mal, que lo he contado no más lo <risa> hemos hecho 7 para 8. Ahora me toca a mí. Yo no quiero reventarme, voy a hacer 3. Tenemos aquí tres, no sé cómo llamarlo, pelotas Sandbags 45 kilos, 50 kilos, 68 kilos Parece que no pese nada, eh a ver, Estamos haciendo un retillo improvisado Vamos a ver quién levanta más Hasta arriba, ¿no? Sí. Hasta arriba No lo parece para nada, eh Revienta, tío, 50 kilos Mira, 50 kilos ¿Cuáles son las reglas? Las reglas es haz lo que quieras porque acabe arriba ¿Arriba con los brazos estirados. Sí Es decir, lo puedo apoyar en una estantería y ahí cogerlo Vale, eso no Nada, no, este es fácil, este es fácil Y sin rampa el tío, eh Vale, vale, de una Joder, de puta ¿Quieres descansar o vas a por los 50 de una? ¿Descansar eso...? Eso que es Ni oh, de coña No, sí 5 kilitos no, más Ni de coña para arriba, digo, de una vale, vale. Ah, vale, vale Hostia, espera. ¿Eh? ¿Eh? Vale, vale, vale, vale, ya está, está ah. controlado, está controlado Ostras, tío, qué fácil Es difícil estirar todos los brazos, tío, con los... 68 Dios. kilos, ahí lo tenemos Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, primer paso, ¿vale? ¿Y ahora qué? Estás, Parece imposible, pero al 100% ¿eh? Es imposible, bro Solo tenerlo aquí, si me estaba cargando, que flipa, bro Yo creo que me va a pasar exactamente lo mismo y que vamos a acabar oh. empatados Dios vale, bien A la cabeza, a la cabeza No, es imposible, es imposible, chaval No solo eso, sino que me estaba como apretando aquí Y, y me, me estaba quitando el oxígeno, te lo juro Emmon, ¿quieres probar? Ahí está la bestia. Dios. Esto lo ha levantado muy fácil hasta aquí, pero ya le queda lo. Dios. Va, va, va. ¡Oh! Pero, pero. está muy cerca, Dios Estiros ya no tiene, eh. Tiene. Es que un de estirón cabeza. de brazos, tú. No. ¡Bah! Buah, pruebo otra. Hostia, semivas. Se ¿eh? resbala, pero.. Buah. Vale, bien. Se contrae. ¡Jajaja! Oh. <risa> <risa> ¡Oh! Tú, tú, tú, tú, ya de una, cabrón Sí, sí, sí Bueno, está, eh, válido, pues más, está, ya está Que aguanta un segundo Has, blo has bloqueado, has bloqueado Se <risa> nota que es el monitor de chip. Finiquitado, ahora voy a prepararme algo rápido para comer He Hecho lo que siempre hago, que son dominadas, press de banca y sentadillas Y si no voy a un gimnasio, lo que suelo hacer son archer pull ups Que las podéis buscar en internet, son dominadas como casi a un brazo Y el otro se ayuda completamente estirado Flexiones y sentadillas a una pierna Siempre se puede entrenar, pero ahora, a comer Y aquí tengo la comida ready brócoli, crucíferas, muy importante comer todos los días tomate con cebolla, un poco de verduritas con lombarda, otra crucífera canónigos, aguacate y garbanzos. Hay que intentar comer un poco de todos los colores para así tener muchos antioxidantes diferentes Ya acabo de comer ahora toca currar un poquito es lo que pasa cuando vas mucho de viaje aunque intento avanzar en el trabajo nunca consigo trabajar tanto como en casa pero... No me quejo, porque al final puedo organizar mis días como yo quiero y currar en los momentos que yo quiero. Ya habéis visto, a las 12 y a entrenar, así que no me puedo quejar. Y voy a seguir dándole. 3, 2, 1... Time lapse. Curro de hoy terminado y ahora me voy a correr por la montaña. No os penséis que todos los días hago esta cantidad de deporte, pero sí que por lo menos un par de días por semana. Me gusta seguir a correr con Rita. Rita, va. Vamos. Sube wow A mí me gusta correr por la montaña, pero a Rita le gusta aún más. Rita, libertad. Suelo venir a correr por estas montañas de aquí, pero aunque están al lado de mi casa, no me gusta correr con Rita con correa, porque hay que pasar un poco por la ciudad, así que por eso he venido en coche. GoPro en mano, esto empieza, eh, voy a correr unos 5 kilómetros, aunque hoy me he venido sin móvil, pero es un poco lo que suelo hacer, a veces más, a veces un poco menos. Os juro Que lo mejor que hay en esta vida es hacer deporte Mirad que correr no es que me mole mucho Prefiero otros deportes más activos En el momento en el que lo haces Es un sufrimiento Pero tío, luego te sientes de puta madre Te desestresas completamente Cualquier deporte en general Todo puntos positivos, ninguno negativo Así que hacer deporte y ahora, recetita rápida para cenar. ¿Cómo son los champiñones? Los cortas y los pones. En una sartén. Yo los cuezo con agua, aunque se pueden freír, intento evitar al máximo frituras. Y cuando los champiñones están un poco hechos, ponemos unos cherries. Cuando los cherries están medio blandos, los aplastamos tal que así. Luego las especias que yo les suelo echar, ajo en polvo, pimentón dulce, pimienta negra y un poco de curcuma. Y mientras esto se acaba de hacer, pones la pasta de acércitos. Yo me pongo pasta de lentejas porque es muy sana, pero aparte tiene 26 gramos de proteínas. Y el toque final para los champis y el tomate, levadura nutricional. Y este es el resultado. No parece que tenga muy buena pinta, pero os lo aseguro que está bueno. Y con esta cenita se acaba mi día y nos vemos en dos semanas. ¡Chao!